que habla del tiempo, del tiempo y de, y de los descubrimientos, o sea, de, de cómo vamos buscando la verdad del universo y vamos viendo trocitos, pocos, vamos como... Yo siempre que, hago, que hablo de esto pongo el ejemplo de, de cuando ves una pata, con una luz iluminas en la oscuridad y ves una pata y dices, coño, es un perro. Luego iluminas otro trozo y ves la cola de un león. Y dices, coño, pues es otra cosa, ¿no? Me parece que el grifo es un animal mitológico que era una mezcla. Pues entonces yo digo que nosotros estamos así un poco como iluminando trozos sin ver el animal completo, que es la verdad del universo. Y de esto va esa canción. A ver si me sale. Vamos por un pasillo estrecho, encendiendo las luces, pocas que van apareciendo. Vamos dando pasos de ciego, de vez en cuando se ilumina algo más el conocimiento. Buscando lo eterno que ilumine el universo Y yo buscando tu cuerpo para atar este momento Atar este momento Atar este momento, atar este momento. a veces retrocediendo pero vamos aunque muchos solo malgastan su poco tiempo vamos entre guerras que no entiendo odian solo porque la vida sigue escapando entre los dedos vamos buscando lo eterno que ilumine el universo, y yo buscando tu cuerpo, atar este momento, para atar este momento, para atar este momento. se llamaba Atar Este Momento